en esta les voy a mostrar cómo hacer para crear un menú un menú de un programa determinado en visual en visual Bash. entonces eh, vamos a hacer uno sencillo que nos quede con una lista desplegable así como están viendo esto aquí en el escritorio que demos clic en ver y nos despliegue otras opciones así pero lo vamos a hacer más sencillo. Entonces pues abrimos el programa. Abrimos el proyecto normal. Nuevo proyecto. Aquí lo voy a dar clic derecho y lo voy a poner que me salga centrado en pantalla. Entonces pues simplemente vamos a hacer el menú. Entonces nos vamos a dar clic aquí en herramientas y luego en editor de menú entonces lo vamos a hacer vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es eh, tener claro cuáles son los títulos que le vamos a poner a nuestro menú y los nombres que va a llevar en este caso lo voy a poner que salga archivo acá y el, y el lado siguiente y aquí por aquí que diga guardar como nombre también le vamos a poner archivo vamos a dar clic en siguiente entonces le voy a dar eh guardar vamos darle clic en aceptar entonces cuando nosotros ejecutamos nuestro programa se va a ver así archivos y guardar pero damos clic y no se despliega ninguna opción si nosotros quer queremos pondremos, podemos poner esta opción dentro de estas que dice archivo solo para no extender el video es que no lo estoy haciendo pero vamos a hacer que cada una de estas nos dé una lista desplegable entonces dentro de la opción de archivo vamos a poner eh, eh, salir vamos a escribir cualquier cosa bueno y para escribir dentro de archivo tenemos que darle clic en siguiente. Luego vamos a dar clic en insertar. Y aquí vamos a escribir. Eh. Cerrar. Cerrar. Cliente siguiente. Insertar. Y aquí <coughs> vamos a escribir cualquier otra cosa, no ponerle. Copiar copiar ¿Qué pasó como pueden ver no sale eh, nos salen todas así la, la, la idea era que estos dos salieran dentro de este cuando nosotros diéramos clic aquí nos saliera la lista desplegable Esto no. entonces para hacerlo vamos allá nuevamente y lo que tenemos que hacer es lo siguiente aquí vamos a seleccionar la opción que, que queremos que salga dentro de, de archivo y le vamos a dar clic en esta flechita que está hacia la derecha vamos a dar un solo clic, uno y este también, uno y ahora vamos a mirar cómo quedó miren Y si sí queremos que en el medio de estos dos nos aparezca una línea divisoria para que se vea mejor presentado, así como, como por ejemplo aquí que dice actualizar y acá abajo dice pegar y hay una línea divisoria, para hacer eso vamos a hacer lo siguiente, nos vamos otra vez aquí a edición de menú de menú y aquí aquí vamos a dar clic en insertar, no, perdón, y no era aquí copiar insertar y aquí vamos a poner un guión y acá vamos a poner cualquier nombre voy a ponerle como nombre lista y ponerle list maclin aceptar entonces cuando ejecutamos miren que sale la línea divisoria aquí entre estos como pueden ver es una línea divisoria aquí. Y si queremos que, que estos no nos den listas desplegables también, que cuando deben en cerrar que nos salga la opción salir o regresar y aquí otra cosa, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos clic en, en herramienta de edición de menú de menús. Y aquí vamos a darle clic insertar. No, perdón aquí aceptar vamos a escribir cerrar cerrar no, vale, salir salir aquí como le dimos eh, una opción aquí le dimos un solo clic aquí esta opción está dependiendo de archivo entonces para que dependa de cerrar vamos a darle otro clic allí damos clic en aceptar y vamos a ejecutar y vamos a ver miren cerrar ya tiene otra, una lista despegable y así podemos crear una lista despegable extensa hasta acá y en copiar podemos hacer lo mismo Así se hace un menú de, en Visual Batch, que lo voy a dejar ahí para que el video no se extienda mucho. Eso ha sido todo por ahí, si hay algo me pueden dar un comentario en la descripción del video. Chao.